Hola, eh, bueno, ya ha pasado el examen, ¿vale? Pero me he dado cuenta de que no hice introducción y de que ni siquiera os enseñé bien los apuntes. Entonces, eh, soy la goretti del futuro de este vídeo. Y nada, vengo, bueno, me voy a poner unos anillos, ¿vale? Este año voy a traeros conmigo durante mis exámenes. Lo hice el cuatri pasado por si queréis ver más vídeos parecidos. Y, y bueno, este cuatri, los exámenes son muy largos, o sea, hemos empezado hoy. Sí, hoy, eh, que es 16 de diciembre y duran hasta el 27 de enero, entonces bueno, yo no sé muy bien cuándo voy a poder subir esto porque al final el editar me quita mucho tiempo, pero bueno, me apetece hacerlo para que veáis un poco cómo es mi día a día en exámenes. Soy una persona ahora mismo más tranquila que antes, entonces así de otra manera, también hago muchas más cosas, sigo haciendo deporte, lo voy reduciendo, sigo editando, sigo leyendo y sigo haciendo cosas y... También sigo manteniendo una más o menos buena salud del sueño, intento dormir 7 horas cada día. Para mí esto supone bastante esfuerzo, la verdad, grabar vídeos así en exámenes porque... Estoy mucho más cansada de lo normal Físicamente, eh, eh, no sé, o sea, siento que la cara, el cuerpo, eh, el estado en general me cambia mucho de exámenes Y verlo reflejado en un vídeo, incluso como verme ahora mismo como estoy en la cámara Me cuesta, pero esto también es la realidad O sea, medicina tiene muchas cosas buenas Pero tiene una parte muy dura y creo que también está bien que se refleje Y nada, más que todo... Eh, He decidido pasarme por aquí para enseñaros la asignatura, esto es Derma, porque veis que durante el vídeo no me habían llegado los apuntes enteros y no os la pude enseñar, así que nada, este ha sido el examen de hoy y ya veréis cómo ha ido, no, no os voy a decir nada más, que disfrutéis del vídeo. <música> Said that I was gonna leave, but I'm here again I'm stuck now, and so I don't wanna lie Feels like every chance you get to let me down you'll always take ¿Más? Bueno, como habréis leído en el título, este es el examen. Uy, el examen. Este es el vlog del examen de Derma. En, hoy es martes. Vale, acabo de pagar el móvil, así que os enseño todo este iPad, ¿vale? Hoy es martes 13 de diciembre. Ay, martes 13. Pues no, hoy, hoy va a ser un buen día. O sea, a mí hoy no me puede fallar porque tengo muchas cosas que hacer. Vale, antes de nada quiero contaros un poco cómo están siendo mis mañanas Ahora que ya estoy pues eso, súper centrada en exámenes porque me no estamos en nada Ayer me acosté a las 2 y cuarto, entonces me he hacia las 9 y cuarto, me dan 7 horas Y de 9 y mientras pues, que me lavo la cara y me espabilo un poco, me pongo en el escritorio pues 9 y media Después me ducho y eh, después ya desayuno leyendo porque me gusta muchísimo leer Y es algo que no quiero perder, eh, quiero hablar de esto como en otro vídeo pero... En época de exámenes también me parece súper importante darnos prioridad porque al final, no sé, de verdad, o sea, yo estos exámenes estoy como mucho más tranquila y es porque me estoy dedicando como más tiempo. Estoy más contenta, ¿sabéis? De ánimo, estoy súper bien y eso es lo que me hace estar como concentrada estudiando. Tenemos el examen el viernes, es una asignatura que me ha gustado un montón, yo creo que ha sido de mis favoritas de este Cuatri, la disfruto mucho estudiando y es algo que como que no me cuesta ponerme a estudiar Derma porque me gusta. Entonces, de ánimo estoy muy bien, la verdad, como no sé, a nivel de estabilidad emocional eh, me siento súper bien y lo único eh, que tengo un catarraza de aquí a Valencia, o sea, me he pillado el catarro en mi vida, eh, pues eso el viernes pasado. Tengo aquí mis clínicas preparados porque me van a acompañar durante todo el día. Tengo bastantes temas sin imprimir, pero bueno, los tengo subrayados en el iPad, así que cuando me toque repasar esos, pues haré eso. Estos tres días ya voy a estar solo con derma. Hasta ayer estuve también con la natopa, temblar un día cada asignatura, pero ya me pongo eh, 100% todo derma. Mi planning eh, en un principio era pues repasar 10 temas por día porque son 30 temidas. Y luego hay algunos trabajos también para estudiar y prácticas de aula, pero bueno, no sé si me va a dar tiempo a estudiarlas. Eh, algunas las tengo miradas, otras no, pero bueno, he ido a todas las clases, o sea que si no me da tiempo a mirar todo, eso es lo primero que voy a eliminar de mi planning. Me atrasé un poco respecto al planning, entonces eh, se supone que hoy me tengo que mirar 13 temas y también quiero hacer exámenes de derma. ¿Lo conseguiremos? Pues no lo no creo porque me he puesto muchos temas. Y bueno, nada, después de esta chapa nos vamos a estudiar. Son las once y media. Suelo comer bastante tarde porque como me desayuno tarde, pues no me suele entrar el hambre hasta las tres y algo, cuatro. Entonces, bueno, cuando me tenga hambre, pararé. Y grabando trocitos de mi mañana. Y a ver qué tal. Bueno, vamos a ello. Son las 4, unos 20 y bueno tengo hambre pero eh, lo que hago ahora, eh, justo antes de comer me doy como 20 minutos para eh, subir alguna historia si tengo pensado subir algo o si tengo pactado con alguien subir algo y también aprovecho para contestar eh, mensajes directos correos, un poco dependiendo del día entonces hoy, ayer contesté bastantes correos entonces quiero ver eh, si me han vuelto a contestar para volverlas a escribir y a la noche quiero subir un post así que lo voy a dejar ya preparado me viene súper bien como darme este tiempo para redes sociales porque así no me dan o sea no tengo nada de ganas de entrar en redes sociales mientras estoy estudiando así es que os venís conmigo este ratito antes de ir Um, madre mía, es que... <risa> bueno, tengo la actuación hecha un desastre, ¿vale? Lo siento, yo también hago estas cosas. Um, ya es miércoles, es miércoles, sí. Um, quería vernos un poco al día. No sé por qué estoy tranquila, porque en realidad debería estar más agobiada, porque no voy cumpliendo mi plan, ni en plan, no, ayer no me hice 13 temas. Me hice 8 y medio, que no está mal. Estoy como yendo lenta, porque realmente no me estoy leyendo como solo los esquemas por ejemplo así si de algunos temas tengo esquemas pues solo me leo el esquema y después me leo el tema si yo mañana pero yo express me miro eh, solo esquemas y tengo que poner ya porque eh, no sé o sea hace dos horas que he parado de comer y me voy a poner ahora comiendo eh, veo vídeos de YouTube veo Friends evidentemente eh, yo creo que debería hacer un vídeo dedicado solo a canales que me gustan porque es que mmm, bueno, es que por Instagram me siempre habla de ellos porque me parece como súper bonito compartir mmm, tu vida interior con el resto y a mí ver eh, la vida interior de, de personas a las que sigo, es que me parece en plan que gente que te transmite tanto eh, te enseñé esa parte de su vida, me parece súper bonito son las 6 menos 20, es que es tardísimo, pero bueno, he decidido que hoy no voy a ir a cross y no pasa nada, en plan ya está, esta semana pues solo he hecho deporte el lunes y no pasa nada hoy no voy a ir porque sé que si no, no me voy a dar tiempo a repasar lo que quiero pero no pasa nada, mm, también he priorizado un poco pues el estar editando y así, que también he estado editando el vídeo el domingo estos días. Lo quería dejar terminado porque mm, Anato Pato lo llevo peor, peor, peor que Derma. Derma en realidad yo creo que lo llevo bastante bien. O sea, sí que voy a probar, en plan en Derma estoy súper tranquila y yo, yo creo que es por eso. Lo que no sé es la nota que voy a sacar porque lo llevo bastante bien, entonces me gustaría aprovechar para sacar buena nota. Pero realmente mm, al final, aunque yo es muy bien, no puede salir muy mal, entonces tampoco quiero... Como pensar que voy a sacar buena nota porque ya está. O sea, creo que voy a probar y que lo llevo bien y estoy orgullosa del trabajo que he hecho durante el cuatrimestre y ya está. Y bueno, vengo a deciros una cosa súper importante y es que mis abuelos han venido a visitarme hoy y me han traído bombones. Es que no me digáis que no son los mejores. Es que son los mejores. Y bueno, y con esto y mi bizcocho nos vamos a estudiar que no voy sobra de tiempo como para pasarme así el día. <risa> Yo creo que el estar tanto tiempo en casa me está afectando. Don't gotta call again. I know you're out with your friends and that's fine. But you could be here tonight. Son las siete y media, ahora ya empecé como el repaso final, estoy ahora mismo con el último tema que es el melanoma, que es que, mm, o sea, las terapias biológicas cómo son, en plan, es que estoy aquí intentando estudiarlas. BEMURAFEMI, <risa> IPILIBUMAB, ABATACEPT, BEMROLIZUMAB y NIBOLUMAB, Avelumab ABLUMAB, DURROLUMAB, PDL1, no caigas, por favor. <risa> De verdad, es que estos es más en plan... Bueno, da igual. lo no menos hemos aprendido, más o menos. Yo creo que con eso sacaría la pregunta. Espero que caiga una pregunta sobre esto. En plan... Por favor, estoy manifestando eh, mis, mis pruebas que pongáis una pregunta de esto. Porque después de aprenderme esto, que he estado un ratillo... Pues espero poder sacar esa pregunta. Por favor, un puntito más. Hola, buenos días. Hoy es jueves... Sí, mañana tenemos el examen, eh, son las once y media. Pero bueno, ayer me acosté, antes me acosté a la 1 y media, antes me levantaba a las 8 y media. He leído las prácticas que me quedaban, o sea que ya tengo todo leído. Ahora mismo empiezo el repaso definitivo, el repaso express de los 30 temas y de las prácticas, no sé si me va a dar tiempo. Y bueno, básicamente me voy a mirar un poco lo que tengo apuntado de cada tema. Y si veo que hay un tema que lleve peor, pues ya me cojo el tema y me miro en plan lo que en lo que tenga duda y también tengo apuntadas como ciertas palabras clave para ver si se identificarlas así que primero creo que voy a hacer de las palabras clave y luego ya reposé temas y, y tratamientos y eso así que a ver si me da tiempo luego, guay es que es una asignatura muy guay en plan, no sé, hay como debate porque a mucha gente no le gusta esta asignatura pero os prometo que es muy bonita, en plan es que yo creo que si a la mitad le gusta y a la mitad no pero me parece súper útil eh, Práctica y encima Como la estudias a gusto, no sé En plan, muy guay, la verdad Así que eso mmm, Tengo ganas de quitármela En plan, de hacer el examen Pero no tengo ganas de que lleguen a topato O sea, es que estoy preocupada, pero bueno, ahora de Irma Que eso es lo que toca y ya está, vale en la uni me he calado porque llovía y llevo un mañana horrible, en plan muy rápido y todo, se me ha olvidado todo, en plan los clínicos, el paraguas Pero bueno, ya estoy en la uni, son las eh, 9, tenemos la examen a las 10, o sea que tengo ahora una hora para repasar Así sí. que eso, ya os cuento después del examen que... Estoy nerviosa, ahora sí estoy un poquito nerviosa, la verdad Espero que me salga bien, porque es que Terma, yo sinceramente creo que lo llevo bien Lo que pasa es que es mucho, muy específico, pero bueno Y, uh, acabamos de salir, bueno, no, acabamos una hora del examen hemos estado ahora tomando algo y bueno, a ver, hemos salido todos un poco mm, la verdad ay, mirad que bonito el suelo porque, bueno, porque mm, o sea, sí mm, sé que he aprobado el examen porque en general, o sea, me ha salido bien pero es que había un montón de preguntas que es que de esto que dices jo, y dudo entre todas y de estas que dices es que esto ni siquiera estaba en los apuntes, ni en el Atlas, ni en ninguna parte. O sea, ha sido como un, un examen súper intenso. Eh, han sido 60 preguntas y 4 casos. Y ahora sinceramente, no sé por qué me he venido aquí abajo porque aquí no hay para el bus y tengo que co coger el bus. Nada, voy a ir en otro sentido, porque sé que por aquí no viene, Necesito como desconectar la cabeza, o sea que nada, son las 12. Y ahora eh, voy por ahí, a pasar el día a comer por ahí, a ver una serie, o sea, un poco de desconexión. Así que eso, pero bueno, ya para el siguiente vlog. Durante el día de hoy no voy a grabar vlog, porque a mí me apetece desconectar del móvil. Así que eso. Que gracias por verme y ya os iré contando.